Hola, ¿qué tal, lectores? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un lector nocturno. Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween. Un camino que poco a poco se hace más cortito. El día de hoy vamos a hablar de otra película, La Invasión de los Usurpadores de Cuerpos de 1956. Es una película viejita a blanco y negro, dirigida por Don Siegel. Tiene muchos remakes ya, pero yo solamente he visto la original. Esta película está catalogada dentro de la ciencia ficción pero si a ustedes les da un poco de miedito las cosas que vienen del espacio como yo entonces también entra dentro de la categoría de el terror con este doctor que llegue a su pueblo natal verdad al parecer pasó mucho tiempo fuera de él Llega, la gente lo recibe con mucho cariño ¿Cómo estás compadre? ¿Cómo te está yendo? Ya tiene su consultorio, tiene a su secretaria Cuando llega al pueblo Nota algo un poco fuera de lo ordinario Una tienda que parece Que siempre había estado abierta, está cerrada Y un niño sale corriendo, casi lo atropella Cuando le pregunta a su abuelita ¿Qué está pasando? La abuelita le dice No lo sé, parece ser que no quiere ir a la escuela Por eso está huyendo, así que el señor dice No es tan raro después de todo Un niño que no quiere ir a la escuela ¿Qué pinche niño quiere ir a la escuela? Así que lo deja pasar, llega a su consultorio, todo está bien, más gente lo saluda hasta que llega lo que parece ser su amor de secundaria Ahí se pone la cosa muy candente. empiezan a hablar, empiezan a coquetear, ella está feliz, él está feliz Parece al principio que hay como que unos roces, pero como que unos roces de... de odio por lo que me hiciste, pero aún así te sigo queriendo, algo por el estilo, entonces todo parece estar bien en la vida del doctor que acaba de llegar al pueblo hasta que su amor de secundaria le dice algo raro está pasando, fíjate tú tengo una amiga que me dice que su tío no es su tío. Entonces el doctor le dice, ¿cómo está este pedo? Pues sí, ella dice que la persona que está viviendo en su casa es idéntica a su tío, habla como su tío, se comporta como su tío, pero ella está segura que no es su tío, que hay algo en él diferente, no sabe qué, pero hay algo diferente que no lo hace ser su tío. Entonces el doctor va a revisar, no encuentra nada fuera del ordinario, le dice a la tipa, creo que necesitas ver un doctor, te voy a programar una cita con un psiquiatra La tipa no se tranquiliza Pero le dice haz lo que quieras pues Entonces el doctor se va y el día siguiente Encuentra otro caso parecido El niño que se había encontrado cuando Llega al pueblo descubre que no Estaba corriendo porque no quería ir a la escuela Sino que estaba corriendo porque no quería Ir con su mamá y el niño dice Que su mamá no es su mamá, de ahí en la película conforme va avanzando, el doctor empieza a encontrar más casos parecidos incluso fuera del pueblo en donde él vive, se encuentra con un psiquiatra y con otras personas que le dicen, parece que esto es común, es una psicosis colectiva, es algo normal, pero pues van a descubrir que no es normal hay algo por ahí un poco extraño que está pasando en el pueblo, que parece ser que el pueblo es donde se está originando todo, así que el tipo junto con su novia y algunos otros amiguillos por ahí, se van a meter a una aventura super super intensa cuando hablo de películas viejitas la verdad es que no tengo mucho que decir simplemente que yo las disfruto por la experiencia que me generan hay algo en el hecho de ver una película blanco y negro que a mí personalmente me hipnotiza que me encanta entonces les puedo decir que esta película la disfruté bastante tiene un final un poco triste tal vez predecible para muchas personas pero que cuando pasó la verdad es que yo sí me sorprendí, y creo que tiene de esos finales abiertos en donde parece ser que se va a hacer algo, pero nunca se ve qué hacen. Entonces fácilmente podría haber una secuela, podría continuar en historias cortas, no sé, es una película la verdad que yo disfruté muchísimo cuando la estaba viendo y que pues parece ser un clásico porque como les dije hay muchos remakes. Yo la verdad hasta apenas este año me encontré con la película, pero por lo que he leído parece ser un clásico de la ciencia ficción. Aún así yo les quiero hablar de esta película en el mes del terror, porque hay por ahí unos aspectos que a mí personalmente hoy en día me atemorizan un poco. Entonces cuando vi la película no es como que me causara miedo, pero sí me ponía a pensar, ¿qué pasaría? ¿qué haría yo si esto en realidad sucediera? <risa> Entonces sí, como lo repito Fue toda una experiencia muy agradable Al estar viendo esta película Si ustedes ya la vieron porque al parecer Lo repito es un clásico Me gustaría saber sus comentarios en la parte de abajo Y si no denle una oportunidad Se encuentra muy fácil por internet Yo quiero pensar que en lugares en donde Se rentan películas también Y bueno recuerden que pueden seguir a un lector nocturno En todas las redes sociales que van a estar abajo en la descripción Yo espero que tengan una muy buena semana Que esperen Halloween con mucha ansiedad Y que vean una película muy muy escalofriante